Este podcast es presentado por SigmaBeneLux.com Soho Brand Studio Y YDWBackdrops.com Desde hace una década, Edu López ejerce como fotógrafo profesional. Habiendo explorado y trabajado en diversos nichos de la fotografía, tales como interiores, arquitectura, gastronomía, retrato, reportajes sociales, etc. Defiende que si al final entiendes cómo crear imágenes y cómo funciona nuestro cerebro, puedes hacer de todo. En sus inicios, comenzó creando contenido en su blog donde escribía artículos sobre iluminación imitando a los grandes blogs americanos que seguía con mucha ilusión con nuestro Beast. En 2015, dio el salto a video, agregando mucho más valor a su marca con este servicio complementario. Ya para el 2017, comienza a publicar de forma regular en las plataformas de YouTube y Patreon, educando a otros entusiastas y fotógrafos, obteniendo el reconocimiento y respaldo de importantes marcas del sector fotográfico. Edu López no cree en los premios, pero los respeta. Su filosofía de vida solo le permite competir contra sí mismo. Él es bastante transparente con la información porque cree que no nos pertenece. La información está allí para que cada uno la use como quiera y es precisamente el uso que le damos las personas lo que marca la diferencia. En este episodio conversaremos con Edu López acerca de su paso por el mundo de la fotografía de bodas en Tenerife. Quédate con nosotros. Esto es Simarca de Agua Podcast. Y tenemos por acá en Simarca de Agua Podcast a Edu López, él es un multifacético o multipotencial, un fotógrafo multipotencial como le gusta definirse a sí mismo, no le gusta que lo encasillen en un solo rol. Uh, pero en específico para esta entrevista le quería consultar o queríamos hablar acerca de la fotografía de bodas y su paso por ella. Él vive en Tenerife como ya les conté en la intro y bueno, Edu, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien ya con el cafecito a tono, ¿no? Bueno, comencemos esta entrevista. Hablemos de la determinación, Edu, porque yo sé que tú me has contado que eres como que un terco por lograr la perfección, vamos a decirlo así, pero de manera positiva. La importancia de la luz y esa perfección por dominarla con elegancia y hacerla un referente de tu trabajo. Háblanos de tu experiencia de todos estos años. Bueno, cuando yo empecé a hacer fotografía de boda, sobre todo, que fue lo que hice principalmente al comienzo de mi carrera profesional, uh -huh. la mayor parte de los fotógrafos utilizaban luz, pero no la utilizaban de una forma um, elegante, la utilizaban como un simple medio para conseguir eh, alumbrar las escenas en donde había menos luz, ¿no? como por ejemplo uh -huh. una iglesia o un interior. Yo creo que eh, las cámaras mejoraron mucho, se pudo empezar a trabajar con ISOs más altos uh -huh. y eso cambió completamente la industria porque empezó a dejar de ser necesaria la luz como una herramienta um, a nivel de eh, alumbrar. Para mí es completamente diferente alumbrar e iluminar. Eh, iluminar es hacer eh, que el flash juegue un papel importante dentro de la narrativa de la imagen mientras que alumbrar básicamente es como dar un interruptor en tu casa y que se encienda una bombilla y se ve pero el hecho de que se vea no quiere decir que tú estés como fotógrafo tratando de eh, mantener una narrativa entonces eh, la luz es un lenguaje y entonces yo trato de seguir aprendiendo cada día cómo Ajá. manejar ese lenguaje porque para mí como fotógrafo es la herramienta principal muy bien. ¿Y qué fue lo que te hizo irte por ese nicho de la fotografía al principio de tu carrera? ¿Por qué fotografía de bodas? Yo le tengo terror, lo he intentado como dos veces. Y honestamente digo, no, es demasiado compromiso, es mucha responsabilidad. Tienes que estar ahí en el momento correcto, capturar esos, esos momentos que no parecen posados, sino que son completamente espontáneos. Aunque hay fotógrafos que capturan este tipo de momentos completamente posados. Pero cuéntanos cómo, cómo fue tu experiencia y por qué. Yo estudiaba una carrera que tenía mucho que ver con la forma de ganarte la vida utilizando el mundo de los negocios, y entonces eh, vi una oportunidad en un mercado que todavía no estaba saturado, como lo está ahora mismo. Uh -huh. Pensé que si las personas que estaban dentro de ese mercado, en el lugar donde yo vivía, sin demasiado nivel, y viendo que, eh, bueno, si los comparábamos con los fotógrafos internacionales, fotógrafos conocidos, estaban todavía muy verdes estaban haciendo cosas muy simples pensé sí, sí. que a poco que yo imitar al estilo americano me iba a llevar una, una parte del pastel y e iba a poder ganarme la vida con eso entonces fue puro oportunismo el entrar después conocí un mundo maravilloso donde los clientes te tratan increíblemente bien donde eh, es muy divertido trabajar y donde eh, se podía hacer suficiente dinero para vivir eh, prácticamente con solamente un nicho dentro de la fotografía, cosa que no es fácil porque hoy en día todos sabemos que hay que ser como un poco el hombre orquesta para conseguir llegar a fin de mes, pero uh -huh. en aquella época yo entendía que si me iba bien con la fotografía de boda podría eh, tener una vida medianamente exitosa en, cuanto, en términos económicos, sí. y así fue de hecho, así fue. Bueno, de hecho, es, es una de las fotografías más costosas porque, bueno, tenemos para la temporada en inglés a Vanessa Joy, que es una de las mejores fotógrafas de bodas reconocidísima en Estados Unidos. Y cuando tú ves los paquetes de bodas que ella los coloca en su website, tú dices, wow, pero esto es mucha pasta, demasiada pasta. Claro, lo que pasa es que si lo pones en el contexto del gasto que hacen unos novios en su boda, ya no te parece tanta, tanto dinero y además la responsabilidad yo considero que hay que pagarla, entonces cuando sí. tú te enfrentas a un reportaje en donde todo está dispuesto para que las fotografías queden idílicas de, de película, pero tú no tienes una productora detrás como hacen las películas con muchísimas decenas de personas, sino que vas tú solo con un par de cámaras o con un ayudante uh -huh. pues acabas aprendiendo a, a asumir esa presión pero también por otra parte, evidentemente se paga y además hay mercados en donde eh, se paga mucho mejor que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos se paga muy bien, mientras que en España eh, se paga, bueno, pues depende de quién seas, pero lo normal es que no se pague tan bien. O sea, se paga, pero no se paga tan bien como en otros países donde realmente un fotógrafo, una fotógrafa de boda exitosa puede hacer carrera, pero a nivel de, de, de verdad. o sea, Quiero decir, ganando mucho dinero a lo largo de su trayectoria. Aquí en España lo más que vas a conseguir es que te vaya bien, que hagas algo de dinero y unos cuantos dentro del país, pues ya pueden hacer a lo mejor un poco más, pero no tiene nada que ver el mercado, es completamente diferente. Ya, bueno. Y en cuanto a, bueno, fotos de bodas hay muchas, pero cuéntame qué es eso, que cuando la gente me dice, mira, esa foto de bodas es de Edu López, ¿qué es eso que dice, que, que dice es mi estilo? ¿Cómo llamarías tu estilo fotográfico de bodas? ¿Cómo Yo lo... creo que... Yo creo que la fotografía de bodas al estar tan saturada a ver tanta información en internet y estar todo el mundo intentando entrar dentro de ese nicho se ha convertido en una sucesión de clichés con lo cual no existe básicamente el estilo individualizado único porque no. en cuanto a alguien destaca, en cuanto a alguien consigue generar algo ligeramente diferente la cantidad de fotógrafos y fotógrafas que copian ese estilo para encontrar ese éxito también es abrumadora. Entonces, no considero que haga ningún tipo de fotografía que sea como para decir, eh, madre mía, este hombre hace algo que mm. nadie más hace. Yo hago una fotografía intentando que sea elegante, minimalista, eh, bien expuesta en términos eh, de iluminación. Lo que yo considero que debe ser bien expuesto a veces es, eh, en clave alta, a veces uh -huh. en clave baja, lo que sí trato es de no quedarme en, en el centro del histograma, en esa en esa zona de confort que tienen los fotógrafos de decir, bueno, yo es que aquí estoy cómodo porque sé que no se me van a quemar las altas luces ni se me van a empastar las sombras. Entonces, yo me la juego un poco más y trato de, de crear algo o un poquito más oscuro o un poquito más clarito, buscando colores que a mí me agraden, que me gusten y que me ayuden con la narrativa. Entonces, el estilo cambia en función del proyecto porque uh -huh. cada proyecto es diferente, cada localización es distinta y aunque yo sí tengo una visión, una manera de componer, una forma de eh, contar las historias trato de que eh, no me condicione el estilo al punto de forzar las cosas o sea, si tú llegas a una finca en donde todo es eh, loseta muy clarita, mármol eh, verdes así como desaturados, pues pega mucho los tonos pastel y unos uh -huh. tonos muy suaves, pero si llegas a eh, un lugar en donde predominan los contrastes altos y tú intentas hacer tonos suaves y pues no te va a quedar bien. Entonces, yo creo que los fotógrafos deben adaptarse un poco. La era de le doy el clic al preset y me ajusto todas las bodas igual, murió, para mí al menos. Y creo que hay que tener un poquito de cintura. Oye, eso está muy más claro que el agua, de verdad. Ahora, normalmente, ¿cómo es el flujo de trabajo de un fotógrafo de bodas? ¿Cómo lo describirías? Eh, supongo que cada uno trabaja de su manera. Yo el mío en particular es, tengo una reunión con la pareja porque previamente se le ha dado una información y esa información incluía ya la forma de trabajar, las tarifas, lo que uno promete básicamente. Entonces uh -huh. durante la reunión me centro mucho en que ellos me digan cuáles son sus expectativas sobre el servicio que están contratando, qué es lo que esperan de esta, de esta fotografía que vamos a realizar y si veo que las expectativas son realistas, eh, les prometo que va a ser así, que va a ocurrir. En el momento en el que llega la boda, mmm, me planto allí pues, en los preparativos, a mitad de los preparativos, no me gusta llegar al principio, aunque suelo estar cerca, pero no me gusta llegar al principio, uh -huh. porque todavía está la gente como que demasiado temprano, empezamos su día y a veces uno dice no sé si estoy molestando más de lo que aporto en esta boda, en este momento, porque está allí la novia pues todavía recién levantada y todos sabemos que es un proceso, ¿no? Eh, la carita hay que irla trabajando poco a poco. Entonces, eh, nada, pues yo llego a mitad de los preparativos, empiezo a hacer fotografías de forma completamente, eh, como te digo, sin pedir absolutamente nada, por supuesto saludo y demás, y después llega lo que sería la ceremonia. En la ceremonia sí tengo muy marcado qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no puede faltar. Uh -huh. Y más allá de lo clásico que todo el mundo se puede imaginar, para mí, por ejemplo, no pueden faltar los retratos de las familias que están en las primeras filas de primer plano, momentos en los que están emocionados. Entonces, como no soy Superman y no puedo llegar a todo, voy con otra persona. Uh -huh. Ahora mismo esa persona desde hace años se llama Carlos. Y Carlos se ocupa de hacer ese tipo de fotografías. También hacemos muchas imágenes pensando en los proveedores eh, de la boda. Por ejemplo, el tema de eh, la deco, el tema del de tocado de la novia, la mantilla, si lleva una mantilla, el uh -huh. un velo. O, entonces, vas creando unas imágenes que tanto a la novia. Como a los proveedores les van a gustar mucho ver. Esos proveedores van a acabar compartiéndolas, te van a etiquetar y eso hace que cada vez seas más conocido entre personas que a priori a lo mejor no habían dado contigo. Porque el problema de la fotografía en Instagram, que es el medio en el que todos nos vendemos, uh -huh. es que Instagram no funciona como un buscador, no es como YouTube, en uh -huh. donde tú puedes posicionar tu contenido, sino que Instagram es de alguna forma eh, como si fuera tu grupo de amigos. Entonces, ¿Cómo haces más amigos? Pues evidentemente saliendo de tu grupo de amigos, pues si no sales de tu grupo de amigos difícilmente vas a hacer más. Y la forma de salir en Instagram es que otras personas te nombren o que el flujo venga de otro lado. Entonces durante la fase de captura... Nosotros tenemos muy presente toda la parte del marketing, hacemos la comida, hacemos, eh, si podemos, fotografías de los trabajadores, incluso trabajando, eso que llegas temprano, están preparándose y de repente eh, tú ves que el florista está colocando las flores, pues haces alguna fotografía que pienses, esto para su marca va a ser muy bueno, entonces vas trabajando un poco directamente ya en las próximas bodas, aunque en realidad le estás dando a la novia un reportaje que le gusta, después de eso viene la parte de familia, retratos, cóctel, en donde, bueno, pues trabajamos como cualquier fotógrafo, tratando de ser todo creativos creativo posible, se uh -huh. hace un banquete y después una fiesta. Cuando terminamos, muchas veces día durante la, la propia fiesta o incluso durante el banquete, hacemos una descarga en un iPad Pro de todas las fotografías, no siempre, pero sí la mayoría de las bodas, para tener una copia de seguridad in situ, porque es bastante fácil de hacer esa descarga, y como tengo Lightroom dentro de, del iPad Pro, utilizo las fotografías principales para editarlas y darle un, un adelanto a la pareja allí mismo sobre la marcha en la propia boda ¿no? a veces la sacamos en papel a veces no depende un poco de, de cada de cada boda y a partir de ese momento al día siguiente normalmente o a los dos días seleccionamos la boda y la tenemos muy en caliente que es algo que recomiendo porque cuando seleccionas la boda en caliente te acuerdas de todas las cosas, toda la información que te dieron. En plan, oye, eh, sí, ah, mira, mi abuela, espera, que falta uno. Todas esas cosas te acuerdas. Cuando uh -huh. las seleccionas en frío se te pueden pasar. La dejamos en barbecho ahí durante un tiempo porque tenemos muchos más proyectos y pasado un tiempo la editamos y hacemos una galería web, la entregamos en, en JPG máximo tamaño y después si los han solicitado hacer álbumes o algún tipo de sesión más o, pro, o producto que podamos aportarles, se les da y si no se les entrega y se les desea lo mejor y así es como funciona. ¿Y normalmente cuántas fotos, de cuántas fotos estamos hablando? Pues cada proyecto es diferente, pero al final como las horas se parecen, como el tiempo se parece, acabamos entregando entre 850, 1100 más o menos. ¡Wow! Y todas esas... Eh... ¿Van para la pareja o tienen que hacer una selección? Tú ofreces un paquete así como que, bueno, mira, son solamente 100 fotos. Tienes que no, coger. No, no, nosotros entregamos un reportaje uh -huh. y, y como se nos paga por, por proyecto, se entrega todo lo que está bien. Tú has calculado que vas a dar un mínimo de 800 fotografías, algunos fotógrafos ponen 600. Al final te das cuenta de que la diferencia en realidad no es tan grande en, en términos de, de trabajo, porque... Eh, hay muchos momentos en la boda que se editan demasiado rápido. Por ejemplo, la fiesta es un momento que se edita muy rápido si sabes uh -huh. dispararla, porque realmente ahí sí que es verdad que como no puedes por tantas luces que hay de colorines por todos lados. Como no puedes tener un balance de blanco perfecto, pues asumes que no vas a perder tiempo intentando hacer un balance de blanco perfecto. Lo que haces es pones un balance de blanco fijo para toda la boda, para toda la fiesta, perdón, y entonces las luces van cambiando. Cuando había rojo, por pues rojo, cuando había verde, verde, cuando había azul, azul. Entonces tardas mucho menos. Cuando trabajas con una cámara mirrorless, ves lo que vas a capturar, con lo cual estás exponiendo prácticamente bien todas las fotografías. Y además estás viendo el enfoque a la perfección y el, esa profundidad de campo limitada también ves dónde termina. Entonces fallas cada vez menos y eso hace que se repercuta en el tiempo, positivamente quiero decir, de edición. Uh -huh. Entonces editar 700 o editar 900 no es algo que te vaya a hacer estar un día más de trabajo. Y muchas veces cuando te comprometes con la pareja, eh, lo más importante es que cumplas lo que les has prometido y tú les has dicho te voy a entregar un reportaje en donde te vamos a dar todo lo que haya quedado bien y por tanto si son 1200 pues son 1200 es lo que hay wow. y normalmente qué hay en tu, en tu maleta fotográfica cuando vas a hacer una boda cuando vas a hacer un reportaje de esto pues mira eh, lo básico que llevo lo que no puede faltar jamás es eh, una cámara en la mano que lleva un 23 milímetros, utilizo Fujifilm, eso equivale a un 35 en full frame. Uh -huh. Esa es la lente con la que podría hacer toda la boda entera. Wow. Muchas veces se hace el 60, 70, 80% con esa lente, porque eso le da una homogeneidad a todo el reportaje, el utilizar solamente una focal fija, además es una focal que tiene una apertura eh, muy grande en el diafragma y por tanto te permite no utilizar eh, ISOs muy altos en muchos momentos. Así que la calidad es muy alta del reportaje. Después tengo, además de eso, un teleobjetivo corto que ha ido cambiando con el tiempo. A veces ha sido un eh, 85 de full frame, uh -huh. ahora estoy en algo un poco menor, ahora mismo estoy en un 51.0 que okay. es el 510 que tiene motor de enfoque, el de Fuji. Ese 510 pues equivaldría, pues no sé exactamente, pero a un 70 y algo, supongo. Y me siento muy cómodo con esa dupla. Llevo dos cámaras, llevo unas correas que son muy bonitas, las hizo un artesano. Entonces, tengo una cámara en cada mano y. Y bueno, una cámara en cada mano, una cámara en cada lado y voy soltando una y cogiendo la otra. Uh -huh. eh, pero también a veces utilizamos los zoom, a veces tenemos un, el equivalente a un 70-200, a veces angulares, depende un poco de cada proyecto. Pero lo que no puede faltar nunca son las dos cámaras, las dos lentes y un flash con un disparador externo y algún tipo de modificador de luz como pues ahora el Profoto Click que es una ventana pequeñita que se pliega y se, y se monta de la forma más sencilla del mundo. No tardas literalmente ni tres segundos en montarla porque es tirar de una palanca, ya está montado y el flash va con, con imán. Entonces colocas el flash con el imán, ya tienes una luz que no es una luz tan dura como la del flash, sino una luz más suave. Entonces la utilizamos pues prácticamente en muchos momentos y trabajamos con un mando que mide en TTL muy bien que se llama Profoto Connect. Y ese mando me permite no tener que estar pendiente de la luz del flash, porque mide realmente bien. O sea, en prácticamente todas las situaciones está muy cerca de lo que tú harías. No es el típico flash que cuando pones TTL eh, trata de, de darle un bombazo y te lo llena todo de luz, sino que es como uh -huh. un toquito. Entonces, normalmente tú expones para que la escena en línea general te este quede bien, te quede como tú quieres, a lo mejor un pelín más oscurita. Y con ese clic pones lo más cerca que puedes de ellos y entonces consigues que te dé el toquito de luz justo y entonces eso le da, eso es mucho, o sea es muy, muy bonito la verdad el reportaje y ese es el mínimo que llevo, después hay otros días que llevo un montón más, pero ese es lo mínimo, dos cámaras, dos lentes, un flash y un modificador y un mando. Y un montón de baterías me imagino. No, no tantas, ¿eh? una para cada <risa> cámara extra, con una para cada cámara tengo suficiente. ¡Ja, <risa> Muy bien. Edu, ¿y siempre incorporaste la luz? O sea, ¿desde tus comienzos siempre trabajaste con luz artificial para estos reportajes de boda o fue algo que fuiste incorporando con el tiempo? Es que en realidad dentro del reportaje la luz es importante, pero yo no hago distinciones entre trabajo con luz artificial, trabajo con luz natural. Yo uh -huh. trato de, de que la luz juegue un papel fundamental. Cuando es puesta por el sol, cuando está dada, fantástico, me encanta, uh -huh. es, es genial. Cuando no está dada y yo puedo intervenir sin que sea algo que vaya en contra de, de la boda, como por ejemplo, pues no sé, en medio de una ceremonia con el profoto clic, eso no lo hago. Ahí trabajo forzando la cámara, trato de ser pues, lo mejor que se pueda hacer, pero existe, hay que ponderar ¿no? la, lo importante. O sea, tú en ese momento, tus fotos no son tan importantes a nivel de voy a meter un flash aquí en mi mano y voy a flashear a todo el mundo. Porque están en un rito sagrado, en caso de que estén en una iglesia, o porque están en una ceremonia civil preciosa, no es el momento. Pero después en los retratos, en el cóctel, cuando haces un grupo, o cuando haces un detalle, o en la fiesta, hay momentos en los que sí meto la luz. Entonces, yo he ido aprendiendo a meter la luz de una forma cada vez más elegante, sin que la persona se dé cuenta... De que ahí había luz, que para mí esa es la clave, que sea lo más natural posible. Y en eso creo que las herramientas que da Profoto están realmente bien, están, te dan esa facilidad. No sé por qué exactamente, porque no, no, no soy ingeniero, pero yo noto que cuando trabajas con estos flashes pequeñitos de la serie A, la luz es como que está mejor integrada. Supongo que es por el cabezal redondo, a lo mejor, no lo sé. Pero a medida que han ido evolucionando los flashes, los he ido implementando dentro de mi flujo de trabajo. Pero no, al principio era un fotógrafo que rebotaba un flash contra un techo, como hace todo el mundo cuando sí. empieza. Y después aprendía a iluminar poco a poco. Muy bien, con la práctica. Eso es todo la clave. Exacto. Ahora, ¿cuáles son esos errores comunes para principiantes? Cuando estás comenzando como fotógrafo de bodas, ¿Qué, ¿qué te habría gustado saber? ¿O ¿Qué le recomendarías a todos esos que están empezando en el mundo de la fotografía de bodas? Pues mira, la gente se enfoca mucho en el, en el equipo porque cuando no tienes los conocimientos para valorar otras cosas, te centras en el equipo. Cuando no sabes eh, qué es una paleta de colores y cómo tratar de evitar ciertos tonos para que todo te quede de una forma, te centras en tener el objetivo que tiene el fotógrafo que te gusta. Pero el fotógrafo que te gusta haría las mismas fotografías prácticamente con cualquier lente, incluso con un pizapapeles. La cuestión es que te centres en aprender los códigos de una industria que lleva muchos años siendo una industria fantástica y aportando mucha creatividad. Los fotógrafos de boda son personas que son muy polivalentes, tienen capacidad para hacer... Arquitectura, retrato, eh, fotoperiodismo, eh, comida, producto y aprenden de todos los nichos y van mejorando mucho en cada uno de ellos. Eso hace que los reportajes se vayan enriqueciendo poco a poco y cuando tú te centras solamente en ponerte excusas y pensar que es que no tengo tal equipo, es que no tengo tal cámara, estás perdiendo tu tiempo, porque eso realmente no, no le aporta ni un 20% a tu reportaje. Entonces, céntrate en el 80% importante, que ese 20% va a llegar, o sea, llegará un momento en el que ganes lo suficiente para comprarte el equipo que quieras. Pero no te obsesiones pensando de que el equipo es la clave, porque el equipo en realidad da un poco igual, ¿no? y mucha gente lo está demostrando utilizando el teléfono y haciendo unas fotografías de todos los tipos espectaculares, de comida, de, de reportaje eh, periodístico e incluso de fotografía social. Hemos visto un montón de gente en Internet, sobre todo en Instagram, haciendo unas historias espectaculares utilizando el teléfono porque saben cómo hacer unas buenas composiciones, saben aprovechar la luz, saben tener una narrativa, contar una historia. Mientras que hay gente que se centra solamente en tener la cámara que enfoque mejor, no se dan cuenta de que tampoco hace falta que la cámara enfoque tan bien en una boda porque hay momentos en los que sí, el baile de noche y demás, pero el resto del tiempo las cosas no ocurren tan rápido como para que no tengas un segundito para enfocar. Insisto, hay momentos en los que sí. La salida de los novios, pues sí, es un momento en donde tienes que saber enfocar. ¿no? Pero al final vas aprendiendo también cómo funcionan las cámaras y dices, ah, bueno, pues si sí, me llevo el punto de enfoque a una zona central, enfoca mejor que en una esquina. Si me lo llevo a una zona de contraste, enfoca mejor que en una zona plana, blanca. Entonces vas aprendiendo dónde ponerlo, dónde no ponerlo y sobre todo a jugar con la profundidad de campo para que hay momentos en los que no hace falta arriesgar, o sea, en donde... Hay que enseñar la escena y todo el mundo tiene que salir medianamente nítido, entonces puedes trabajar a F4 perfectamente, ¿no? Mientras que hay otros momentos en donde sí que tienes que trabajar a F1.4 y vas a tener que afinar un poco más. Pero el consejo sería ese, que se centraran en lo importante. Tremenda, qué te traje, Edu. Estoy así como que wow, demasiada información, pero excelente porque es el propósito del podcast, eh, lo que acabas sí. de decir, explorar diferentes nichos de la fotografía que te pueden aportar a tu propio nicho. Puedes aprender tanto de la arquitectura como de interiores, como de bodas, intentando un poquito, agregando un poco más de valor a tu propio nicho. Eso está excelente. Ahora... Eh, acerca de las marcas, porque hay muchos fotógrafos que desean trabajar con marcas y tú eres casi que, bueno, embajador de muchas y se nota por, por tu trabajo, por tu trayectoria, por tu experiencia eh, mucha gente pregunta, ¿cómo hago para trabajar con marcas? ¿Qué, ¿qué beneficio me aporta trabajar con marcas como fotógrafo? Además de la exposición claro. Bueno, lo primero que yo le diría es que no romanticemos trabajar con marcas uh -huh. las marcas normalmente solo tienen un propósito cuando eh, hacen campañas con, con fotógrafos y es conseguir llegar a su cliente potencial a través de ese fotógrafo. Sí. Si nosotros analizamos el mercado y vemos que realmente existen un montón de marcas que tienen un montón de embajadores, nos daremos cuenta de que cada una de ellas respeta unos códigos que hacen que esos embajadores tengan un perfil similar. Si miras, por ejemplo, a la marca para la que eh, yo no trabajo, yo trabajo en realidad para, para, para mí mismo, pero, uh -huh. pero sí uso sus cámaras, que son Fujifilm. Sí. Es una marca que tiene eh, una estrategia que viene directamente desde Japón. Entonces, si tú no encajas con esos códigos de elegancia, tranquilidad, de ese sosiego que tienen los fotógrafos japoneses o los fotógrafos asiáticos, esa, ese respeto infinito, no vas a entrar en la marca. De hecho, es una de las razones por las que yo pues, posiblemente no sea embajador de esa marca, porque yo no cumplo con, con, ese, con esos estándares. Y yo tengo amigos que sí lo son y son fotógrafos mmm, que su exposición puede ser igual de grande que la mía en, en redes sociales, pero que no tienen el perfil que tengo yo. No vas a ver nunca a un fotógrafo, eh, pues eso, dicharachero, eh, súper alegre, de... Hola, chicos, vamos a hacer esta sesión de fotos eh, como, como embajador de Fujifilm, porque no encaja. Entonces, si tú crees que encajas con una marca, ya tienes un paso dado, porque realmente tienes que encajar. Si no, te aseguro que no, no hay ninguna posibilidad. Puedes ser el mejor fotógrafo, trabajarán contigo de otra forma, harán otro tipo de campañas, pero no vas a ser embajador como tal. Después hay marcas en donde... Eh, no merece la pena ser embajador, por lo que te dan es nada. O sea, quiero decir, es como una carretera de, una sola, de un solo sentido. Uh -huh. Así que por eso digo que no romanticemos. Lo que sí es cierto es que las marcas te colocan en, en un lugar en donde eh, determinadas personas, que pueden ser tus clientes potenciales, te ven de una forma o te perciben de una forma que es mucho más ventajosa para ti. Ser embajador, por ejemplo, de la marca Profoto en España, eh, me colocaría teóricamente, a sobre de comprobarlo, pero teóricamente te coloca en un puesto en donde la gente te ve como, eh, oye, pues este chico pues si, si está trabajando con esta marca, será que sabe de iluminación. Entonces si tú haces un workshop o tú tienes un Patreon donde creas contenido, pues obviamente la gente va a fiarse un poco más de ti y le va a dar como un poco más de confianza. Eh, hay otras marcas que sí que, que te aportan, algo más, que apuestan por, por tu canal, por tus proyectos, te los financian o te ayudan a financiarlos, uh -huh. hay marcas que te dan producto para que lo muestres. En realidad es un mercado que todavía se está explorando porque el mundo de los influencers, yo creo que es un mundo que ha llegado hace muy poco. Se nos ha olvidado que Instagram hace... No sé exactamente, pero creo que en el año 2010, me parece, o por ahí estaba empezando. 2009, y, por ahí más o menos. Me acuerdo yo en mi primera foto. Uh -huh. Y entonces, claro, estamos hablando de solamente hace menos de 15 años. No había el término influencer, no, no. no existían los influencers, pero no se conocían, ni se usaban, ni era una profesión, ni tú decías voy a ramificar mi negocio y me voy a ir un poco por aquí. No, entonces está todo como muy en pañales, hay muchas marcas que viven todavía del pasado y uh -huh. no valoran nada. Por ejemplo, en España es difícil ver eh, a Nikon haciendo una campaña con alguien, ¿sabes? Y, y, y es sorprendente, sinceramente. Eh, yo mismo he solicitado alguna vez equipos de muestra para, para hacer algún contenido que les beneficiaba, a mi juicio, muchísimo, y me lo denegaron. Entonces, todavía hay marcas que les cuesta, que me imagino acabarán llegando. Pero, pero bueno, esto, esto ocurre así. Entonces, yo no sé si recomendaría a la gente trabajar con marcas. Yo creo mm. que es importante crear tu propia marca personal potente, tratar de, de apoyarte en las otras marcas para tener visibilidad. El sí. ejemplo más claro que os puedo nombrar es el de, eh, por ejemplo, hay un youtuber español que trabaja en, en Nueva York ahora mismo y se llama eh, Víctor. Y Víctor es un chaval que hace mucho contenido de Apple, okay. y evidentemente, evidentemente Apple tiene una, una proyección en internet brutal, su canal ha crecido muchísimo. ¿Quiere decir que Apple le está pagando? Pues sinceramente lo dudo, bueno, dudo que Apple le pague a cualquiera, sinceramente. Uh -huh. ¿Quiere decir que le están dando los equipos? Pues a lo mejor ni siquiera se los está dando Apple, a lo mejor se los está dando una tienda o vete a saber, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que él se apoya en la marca para, como trampolín para crecer. Eso sí, es sí me parece bien. inteligente, pero pensar en que es tu modelo de negocio me parece un error porque honestamente o eres gigantesco y entonces ya van a querer trabajar contigo campañas poniendo dinero, no, no puede ser una, una vía de negocio como tal. Puedes apoyarte en las marcas, pero no lanzar todos tus euritos ahí como diciendo, esta es mi apuesta, porque creo que eso no funciona. wow Gracias por la, transparen la transparencia que te caracteriza. Y ahora, hablando acerca de los premios que en tu biografía leí. Mmm, bueno, los respetas, pero mmm, cuéntame un poquito. Bueno, este es un tema polémico y, y no me gustaría tampoco generar enemigos en este podcast. No, pero no, eh... no, aquí es transparencia total y bueno, o sea, se toma lo bueno y se toma lo malo y, y se aplica lo que se puede y ya está. Yo creo que muchos de los premios están genial, eh, pero creo que están mal interpretados por la gente. Los uh -huh. premios al fin y al cabo solamente los ganan aquellas personas que se presentan y por tanto no pueden ser un reflejo de eh, toda la comunidad. Es decir, si tú, por ejemplo, ganas un premio de fotógrafo de bodas, el premio que sea, solamente puedes optar a ganarlo si estás dentro de esa plataforma y la cosa es que para entrar en esa plataforma hay que pagar dinero, hay que sí. estar suscrito. Entonces, claro, si nosotros contemplamos ese premio como, como un indicador de calidad nos estamos equivocando porque hay mucha gente que no está dentro de, de esa, digamos, de ese bombo. Su número no está ahí dentro. Entonces, ¿eso quiere decir que los fotógrafos que están premiados son mejores? Para mí no. ¿Quiere decir que entre los fotógrafos que se presentaron son muy buenos? Sí, o sea, hay fotógrafos que evidentemente, fotógrafo del año eh, de una compañía de estas que premian a los fotógrafos de boda, evidentemente va a ser un fotógrafo increíble, o una fotógrafa increíble. Claro. Pero no podemos verlo como solamente aquellos fotógrafos que están premiados son los fotógrafos que verdaderamente están a tope porque en realidad hay muchas personas que pasan completamente. Y después también existe, o al menos es una, no es una sensación, es la realidad, pero existen factores que hacen que los premios vayan hacia un lado o vayan hacia otro. Y existen personas que han estudiado al jurado que otorga el premio para darles aquello que el jurado quería y por tanto, conseguir los premios. Hay personas que son profesionales de conseguir premios. Y esas personas están en todo su derecho de hacerlo. Yo me quito claro. el sombrero porque eso requiere de un tiempo, una dedicación. Al final lo que están haciendo es una campaña de publicidad porque están utilizando el premio para publicitarse a nivel eh, bueno, pues, eh, nacional, internacional. Y oye, me insisto, me quito el sombrero, pero para mí, mmm, yo no quiero entrar en ese juego. No es una cuestión de no competir, es una cuestión de que no veo eh, la rentabilidad. Veo un esfuerzo demasiado grande el uh -huh. pensar en qué les gusta, qué temática voy a presentar, cómo la voy a presentar. Y después veo que no es algo tan genuino. No digo, y ni me escucharás decir, que el jurado esté comprado, ni que eh, la gente tenga amigos, no, no, no. Yo yeah. eso sí que creo que no. Yo creo que los premios se otorgan porque la gente que los otorga está convencida de que es la persona que tiene que ganar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, eh, miras quiénes han sido los ganadores del WordPress Photo Ajá, eh, durante controversial. estos años, <risas> y entonces empiezas a darte cuenta de que existe un patrón, de que de repente se está hablando muchísimo de homosexualidad y, y se está hablando de, de discriminación, y de repente ganar a la fotografía de una persona... Eh, ¿no? que ha retratado esto, ¿no? entonces a eso me refiero que tú tienes que estar como un poco en la línea y a lo mejor mm. tú hiciste un reportaje periodístico alucinante pero el foco del mundo en ese momento no estaba puesto donde tú estabas con tu cámara entonces eso. tú estabas dándole voz a, un, a una cosa que era súper importante pero de repente eh, para la gente no lo es porque los medios de comunicación no le estaban dando bombo y al final parece que internet ha hecho que tengamos toda la información a nuestra disposición pero que el foco esté pues como un láser ahí en un punto entonces de repente es la semana del de repente pues es la semana del cachetón que le dio will smith a chris rock en los oscars si sí. vamos a hablar de la violencia eh, de este tipo una violencia que no es física que se ejerce contra las personas a través del bullying bla, bla, bla. entonces de repente es como eso es lo importante se nos olvidó todo se nos olvidó eh, todo todo todo lo que está ocurriendo en el mundo, y por eso digo que a mí me parece que no quiero participar en, en lo que considero que muchas veces es un circo, que son estos premios, pero evidentemente, que duda cabe, los respeto, o sea, yo tengo uh -huh. mi opinión, que es la que acabo de exponer, pero yo respeto profundamente los premios, e incluso yo también me siento atraído por, por el hecho de, de cuando alguien es premiado y demás veo su trabajo, o sea, funcionar a ese nivel funciona, pero sí. yo no tengo ni la necesidad ni las ganas de entrar en, en circuitos de premio Muy bien eh, Válida tu, tu opinión se respeta eh... Pasa que, que muchos fotógrafos, bueno, al principio de la carrera tú quieres un poquito de exposición y esto te, te catapulta, vamos a decirlo así, un poquito más a, a estar ahí en el spotlight de que te ganes alguna nominación, algún premio, pero con el tiempo y con la madurez te vas dando cuenta de ciertas cosas que nombraste que son completamente válidas eh, y claro. lo que he dicho en el podcast, por ejemplo, estos, estos premios de Fudelia Awards que al, yo lo tomé por un año y estuve clarísima desde un principio, esto es una herramienta de marketing, tú no sabes quién te está juzgando, tú no sabes de dónde son esos esos premios tú no le ves la cara a la gente tú no sabes nada de esa institución solo que bueno pagas una membresía y eh, lo que digo que parece a veces injusto es que el que tiene más fotos y que sabe que tiene buen material porque es fotógrafo y tiene la posibilidad de entrar con más eh, fotos durante el mes, pues tiene más chance de ganar. Claro. Entonces, ahí está la desventaja. Lo que tú dices, hay gente que no está, no tiene su, su ticket comprado de esa rifa y bueno, no tiene la posibilidad de participar y mucho menos de ser descubierto porque las posibilidades de repente no las tiene económicamente. Entiendo claro. perfectamente. Lo que, pasa, lo que pasa es que eh, si tú, o sea, cualquier persona que sepa un poco de cómo funciona un negocio, y se dé cuenta de, de que tiene que eh, desarrollar una, una estrategia de comunicación enfocada a su cliente potencial, a la persona que sin ser su cliente actualmente podría comprar el servicio que ofrece o el producto que ofrece, uh -huh. se dará cuenta de que los premios no encandilan a los clientes eso los premios, encandilan a los fotógrafos eso. muchas veces sí los, o sea a mí ahora mismo me vendría muy bien ser premiado ¿por qué? porque yo tengo un Patreon en donde hay más de 500 personas que se dedican a la fotografía y quieren aprender y quieren experimentar y ese premio me daría más prestigio para que entrara más gente pero de cara a ser bodas ni de broma o sea de cara a ser bodas a los novios les da igual es más importante para ellos que tengas un Instagram movido lleno sí. de fotos que todo el mundo te nombre que seas el hombre o la chica de moda, a uh -huh. tener un premio de, de, un, de una entidad que ni siquiera conocen. Eso. Después, hemos visto fotógrafos que cada semana he vuelto a ser premiado y otras vez, esta foto me la han nominado. Y, y es como en plan, ok, ese mensaje ya hace tiempo que dejó de ser importante. Uh -huh. A la gente no la está calando. ¿no? Es como el mensaje de tenemos mucha experiencia. Explícame en qué me beneficia a mí como cliente tu experiencia. Porque el hecho de tener mucha experiencia no me eh, beneficia a, a priori en nada. Pero si tú me dices, tengo mucha experiencia, conozco prácticamente todos los lugares donde se celebran bodas en la isla de Tenerife y he trabajado en ellos. Así que cuando voy, las personas que están allí ya me conocen porque llevo 10, 12, 15 años haciendo esto y eso me permite pues eh, acceder a zonas que a lo mejor pues a otra persona no le van a dejar acceder de primeras porque es nuevo por ejemplo una azotea para tener unas vistas o una parte que a lo mejor no era tan eso es lo que le aporta a un cliente entonces cuando tú se lo explicas te valida ese, ese valor añadido, pero tú un premio muchas veces no es validado por el cliente y entonces al final pues no me sirve para mi propósito y lo mismo pasa que como dijiste anteriormente lo de los premios, o okay? que muchas veces los clientes ni siquiera saben qué premio es ese. Eh, más allá de que si te consiguen en Google, bueno, a veces eso ayuda a acelerar un, po un poquito la búsqueda. Y bueno, si dice, ah, Jessica, ganadora de premios, pues, ah, bueno, me voy con esta porque capaz es buena. Pero también pasa que la urgencia por tener esos equipos, sabes, de última tecnología, que tú piensas que con eso vas a hacer mejores fotos... Eso es, es como que, ay, Dios mío, la lucha de todos los días, como que no necesitas tener la última cámara porque necesitas tener un buen ojo y ser un buen fotógrafo y practicar todos los días con las luces al cliente. Muchas veces no le importa si tienes la cámara R, no sé qué, de Canon, o si tienes... Eh, él es lo que está pagando por un buen servicio, unas buenas fotos y, y ya está. ¿Te ha pasado? Sí, sí, claro, claro. Yo creo que de eso, soy, de eso sí que soy un embajador porque utilizo una cámara PSC, no utilizo una cámara full frame... Eh, sí que tengo buenas lentes y, y demás pero, pero he demostrado que yo creo que se puede trabajar con cámaras APS-C cosa que era un tabú en la industria prácticamente, sí. incluso los aficionados decían, necesito una cámara full frame, y yo digo, ¿y por qué? Uh -huh. Exactamente, ¿cuál es la razón? No, bueno, la razón es que el, el bokeh es mayor, y no es verdad, el bokeh, el, la profundidad de campo limitada no depende del tamaño del sensor, depende uh -huh. de eh, la focal con la que estás trabajando, la apertura del diafragma, la distancia del sujeto, pero no depende estrictamente del tamaño del sensor. Que sí que es cierto que tú, si necesitas pues, eh, un bokeh determinado y lo necesitas con un 80 milímetros, en APS-C un 80 milímetros es un teleobjetivo, en una cámara full frame un 80 milímetros es una lente corta, pero o es sea, un teleobjetivo corto, pero que bueno, ya, ya entra muchas más cosas y en formato medio, por ejemplo es el equivalente a un 50, con lo cual uh -huh. realmente, claro, dice, no, es que en función del tamaño del sensor consigo mayores desenfoques con full frame se consiguen más que con, con APS-C eh, y con formato medio más, pero no es el tamaño del sensor, es el hecho de que el ángulo que quieras utilizar pues te condiciona, entonces al final yo creo que si trabajas con aps con full frame, con formato medio, da un poco igual porque la mayoría de los clientes no les importa el proceso. Es el equivalente a estar en una cocina trabajando, haciendo eh, comida japonesa. Uh -huh. Es una comida muy técnica. Y tú, por lo que sea, decides que eh, el arroz va a estar templado durante todo el tiempo, y entonces te compras una máquina que te coloca el arroz a no sé cuántos grados, que hace que no se pase, que esté calentito, lo suficiente para que a la mesa no llegue el arroz frío. Uh -huh. y, y entonces tú lo valoras como algo súper importante, ¿no? Y sí, evidentemente habrá un porcentaje de personas que se den cuenta, pero la mayoría de la gente, si ese arroz hubiera estado a temperatura ambiente en vez de ligeramente caliente, lo hubiera dado igual. Entonces, con las cámaras ocurre lo mismo. La gente a veces no es capaz de diferenciar entre una y otra. Entonces, ¿por qué tendría yo que hacer una inversión muchísimo más grande que pondría en riesgo la viabilidad de mi negocio? ¿no? ¿Por qué mm -hmm. tendría que meterme con, con una cámara de 7.300 euros, como una de las últimas Sony que salió, sí. cuando la Sony de 2.000 o 2.500 pues prácticamente luce igual. O sea, en, en, en lo que van a ver las personas, que es una pantalla o un álbum, prácticamente luce igual. Otra cosa es que tú digas yo me la compro porque a mí me apetece, porque me siento feliz. Yeah. Y ahí yo te doy el... el, el o sea, que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Uh -huh. De verdad. Pero no, no nos convenzamos de necesito este equipo, necesito la última cámara porque graba en eh, vídeo 4, 2, 2, 10 bits. A ver, ¿cuántas veces vas a grabar 4, 2, 2, 10 bits? Si la mayor parte de las veces vas a grabar incluso en Full HD porque el uh -huh. 4 pesa demasiado. Ese es que el final. Eh, y después muchas veces vas a grabar en 4, 10-bit, pero cuando llegues al programa de edición, a Cut a Premiere, vas a crear un proyecto que no, no está acorde a ese nivel de calidad, vas a crear un proyecto para un Instagram Story. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, pues eso es lo que me pasa a mí con las cámaras, que no las veo como una herramienta y no como un fin, no como algo que, que me genere ese deseo. Pero también tengo que decir que igual es porque yo ya tuve muchísimas cámaras buenas y tuve muchísimas lentes y entonces aprendí que el problema era yo que no eran las cámaras ni las lentes ya. Me, eso me recuerda a una anécdota súper comiquísima con Mar Marta Mauri la tenemos en común ella, yo fui a uno de sus cursos en el 2018 y ella en el curso preguntaba ¿quiénes de ustedes que están aquí hacen el paripé cuando van a hacer eh, fotos con los clientes y sacan y se llevan cosas que ni siquiera van a usar? entonces es mucho más de por ego diría yo, más o menos eso. Ahora, para cerrar, ¿qué equipos nos aconsejarías para arrancar y que te servirían a largo plazo? ¿Te refieres a fotográficos? O, sí, sí, o equipos incluso? fotográficos, sí, sí, para comenzar. A ver, en el momento en el que compras una cámara, eh, pierde un, aproximadamente un 20 de su valor, en el momento en el que abres la caja. Sí. Entonces, eh, lo que ocurre después, durante los siguientes 18 meses es que se deprecia hasta un 35% o incluso un 40%. Uh -huh. Y ese 40% curiosamente se mantiene durante eh, mucho más tiempo del que creemos. O sea, tú te compras una cámara en enero de 2022 y en, a mitad de año de 2023 la cámara vale un 40% menos. Uh -huh. Pero hasta que salgan dos modelos por delante, mientras solamente haya uno, que suele salir a los 18 meses, esa cámara va a seguir costando exactamente lo mismo. Entonces, si tú te compras una cámara que no sea exactamente el último modelo, sino el modelo anterior, y además se la compras a una persona que la esté vendiendo de segunda mano, la vas a conseguir por un 35% menos de su valor. Okay. Y cuando la vendas, un año y pico después, la vas a vender por exactamente el mismo precio que te ha costado. Eso quiere decir que si tú estás dispuesto a renunciar a la última cámara y comprar la anterior, te puede salir gratis, básicamente. Lo único que necesitas es tener la liquidez para estar moviendo ese equipo. Pero vendiendo en el momento adecuado y comprando en el momento adecuado, tener una cámara u otra es insignificante porque puedes eh, puede ser muy rentable para ti y es un modelo que se hace mucho. Yo no lo hago porque a mí me gusta tener el último equipo porque salgo mucho en YouTube y evidentemente pues quiero tener un equipo con el que la gente se siente identificada y demás, pero ese equipo que yo compro, que lo compro por X dinero, uh -huh. lo suelo vender por un 30% menos y esa es la manera de no quedarte con un equipo demasiado obsoleto que haga que, que, que tengas que volver a invertir todo el dinero en el equipo, sino vender a tiempo para poder volver a comprar. Ha quedado un poco rollo, pero es que en realidad es más difícil de explicar de lo, de lo que parece. En cuanto al, al tema de los ordenadores, ahí sí que yo creo que hay que gastarse el dinero. O sea, así como en las cámaras puedes comprarte un equipo un poco más antiguo y demás, los ordenadores evolucionan muy rápido y los programas evolucionan con ellos. Y entonces... Sí. Necesitas ordenadores que sean potentes, entonces lo que suelo hacer es comprar un ordenador potente cada cuatro años y eso me hace, más o menos me cuesta unos 80 euros al mes, ese es el coste de mi ordenador, todo el rato, todo el tiempo. Claro, yo lo comparo con los costes que tengo en mi empresa y me parece una chorrada, o sea, tener el mejor portátil de, de Apple, que yo trabajo con Apple principalmente. Uh -huh. Eh, pues el mejor portátil dopado, o sea, metiéndole todo lo que se le puede meter de RAM, de procesador y demás, me cuesta eso, unos 80 euros al mes. Entonces para mí es un gasto que tengo más que asumido y, y siempre estoy teniendo un ordenador que me permite trabajar a la velocidad que yo eh, soy capaz de trabajar. El momento en el que tienes que cambiar de ordenador es cuando sientes que tú eres más rápido que la máquina. Mm. Es el momento en el que tienes que cambiar, la máquina tiene que ser más rápido que tú Y en ese momento cuando tú sientes que eres más rápido Empiezas a darte cuenta de que tu productividad baja Entonces como tu productividad baja, está siendo menos rentable Como está siendo menos rentable tienes que analizar ¿Está bajando poquito o está bajando un montón? Si está bajando un montón, por ejemplo, exportar una boda son 7 horas wow. Acabas de perder 7 horas de, de, de ordenador, está mm -hmm. inutilizado pero si me compro el ordenador nuevo, exportar una boda es una hora. Eh, pues son seis horas de más que tengo para trabajar. Bueno, es que yo exporto de noche. Perfecto, pero ya te está condicionando. Ya está mm. tienes que organizarte, ¿no? Entonces al final sí creo que la rentabilidad en los equipos que compramos hay que calcularla, hay que pensar siempre en dos años o cuatro años. Sí. Y, y hay que invertir con cabeza. Eh, entonces a lo mejor pensaste, quiero un macro para hacer comida. Bueno, a ver, es que yo hago comida todas las semanas no utilizo macro, yo no me acerco tanto a la comida tengo un anillo de extensión de estos que se lo pones a la cámara y si tengo que hacer un super macro que eso sí me llama la atención algún día una cosa de loco, de acercarme una barbaridad ese cacharrito me permite hacer el super macro no me va a quedar igual de calidad por supuesto, no va a quedar igual de bien pero mientras no tienes la capacidad de comprarte ese macro no te endeudes, cómprate una cosa de estas y vete poco a poco avanzando y evolucionando cuando tu empresa sea más rentable entonces te compras otra cosa. Quiero decir, Apple no se fundó en, en Cupertino con esas instalaciones que tiene, se fundó en un garaje y uh -huh. poco a poco fueron creciendo. Entonces las cosas tienen que ir como en una evolución natural. No sí. te puedes endeudar porque entonces te, te estás empezando tu carrera tirándote una losa en la espalda de, a ver, todos los meses empiezo y entre el autónomo, eh, el autónomo es el, el pago que se hace por, por poder trabajar para la seguridad social y demás. Sí. El autónomo, los impuestos que tengo que pagar, que los tengo que ir guardando. Uh -huh. Y el tema de las amortizaciones de los equipos, yo estoy en un menos mil. Oye, pues es difícil, sinceramente, cuando uno está empezando. El consejo siempre es, empieza con unos gastos fijos muy pequeños, uh -huh. controla muchísimo los gastos variables y trata de, de buscar la manera de que tu negocio sea rentable para ser competitivo. Porque si no, va a ser muy difícil que sobreviva a la demasiada presión. Yo creo que con todo esto, mejor, los me, mejor consejo no has podido dar en cuanto a cómo manejar tu negocio, cómo invertir inteligentemente en los equipos. Y de verdad, Edu, estoy agradecidísima por tu tiempo y por esta súper entrevista. Por favor, recuérdanos a todos tus redes sociales y tu Patreon. Por favor, suscríbase su, al Patreon de, de Edu para que aprendan bueno, muchísimo pues, más. Mi, mis redes sociales, eh, yo estoy en YouTube, me puedes encontrar como Edu López. Sí. Eh, voy a aparecer seguramente. Eh, después estoy en Instagram con dos cuentas diferentes, una cuenta de fotografía de bodas que se llama Edu López porque me la hice al día siguiente de que salió Instagram, estuve uh -huh. rápido ahí porque si no con este nombre tan popular <ríe> iba a <risa> ser difícil que yo tuviese ese arroba Edu López, pero sí lo tengo después uh -huh. tengo una cuenta del estudio que se llama Estudio Lumina entonces sí. yo divido mi negocio en dos está por una parte Edu López, por otra parte Estudio Lumina entonces me puedes encontrar como estudiolumina.com, me puedes encontrar dentro de patreon.com barra Estudio Lumina y me puedes encontrar en Instagram como arroba Estudio Lumina también. Genial, eso, y bueno, como decimos, eh, como dije anteriormente, Edu es tan, tan, tan transparente que allí pueden ver hasta las tarifas por sus servicios. Entonces, como para que tengan una referencia y, y bueno, más o menos cuánto cobrar, que ese siempre es la gran pregunta y el dolor de cabeza de todos los fotógrafos. ¿Cuánto cobrar por mis servicios? Y bueno, cualquier cosita siempre Edu está a la orden, él es muy atento, siempre responde a los DMs y le pueden, pueden escribir un correo. Edu, muchísimas gracias por esta súper entrevista. Estoy, mira, contentísima de todo lo que nos, ha, nos has aportado en este episodio. Muchísimas gracias a ti. Espero que tengas mucho éxito con este proyecto. Gracias, Edu. Seguimos en contacto. Chao. Y será hasta el próximo episodio.